artículo puede ser, está más ampliamente definido que se pueda publicar en, en diferentes revistas, que ya sea que puedan ser diamantes o híbridas, de acuerdo a las políticas editoriales que tenga eh, la revista. Entonces, bueno, eh, digamos que este es el, el esquema que se ha este, manejado tradicionalmente, la revista que viene de ser de impresa a la tendencia que ya es electrónica. Pero la pregunta aquí es: ¿Es moda el tema del superprint. Eh, vamos a, a revisar un poco eh, cuándo se desarrolló, desde cuándo. Este, eh, no es moda el tema del superprint, así como eh, pues en otras ocasiones se ha pensado cuándo empezó a funcionar el teléfono, ya sabemos cuándo se creó. Este, en el tema de los preprint sucede algo similar, realmente no es nuevo. Este, tiene más de, de 30 años este, eh, funcionando el tema de los preprint. Obviamente se, eh, se empezó a utilizar más en áreas académicas como biología, donde desde hace 30, 30, 40 años los investigadores empezaban a compartir sus manuscritos, pero siempre había el tema de ah, mi investigación, no vaya a estar plagiada, ¿no? Este, o la comunicación en aquel tiempo también era muy, muy complicada. Este, Uno de, de los primeros servidores de preprint que existieron son de la, de la Universidad de Cornell de Estados Unidos y se llama Arcae. Este eh, preprint tiene más de 2 millones de trabajos. Fue fundado en 1991 tiene más de 30 años y tiene temas relacionados con física, matemáticas, astronomía, computación. Pero este servidor de Perclip solo es uno entre muchos. Podemos ver el, el, el navegador. Eh, es uno entre muchos. Esta primera pantalla muestra eh, una estadística al día de hoy de todas las que están teniendo los manuscritos de preprints. Entonces, eh, si se puede dar cuenta, la estadística nos lo pone por hora. Eh, hay una tendencia, obviamente, a las 6 de la mañana, eh, donde hay mayor descarga, 6 de la mañana que muchos investigadores están consultando, y se puede imaginar que este preprint tenga más de 2 millones de manuscritos. Esto quiere decir que, que no es realmente moda, ni es algo nuevo. Si podemos ver el, el, siguiente, el, el siguiente, el siguiente, también. Eh, aquí está una, se puede ver una lista de servidores superprints. Eh, obviamente el, el que les menciono en eh, la Universidad de Cornell es de los más recientes, desde 1991, pero hay muchísimas iniciativas. En todo el mundo, Europa, Asia. Y algo muy importante que se, se puede ver al finalizar, al finalizar la, el navegador: lo que se ha creado recientemente. Eh, eh, lo más reciente desde el de 2002, desde de 2020, perdón, a la fecha que eh, ha sido y eh, que es algo de lo más destacado el servidor de Cielo Preprime, que es un poco el ámbito en el que nos movemos. ¿no? Sabemos que Cielo es una iniciativa de Brasil eh, y que ha estado en varios países de la región, de Iberoamérica, eh, y ellos en 2020, un poco también por el tema de la pandemia, tuvieron que adelantar el, el servidor de Preprime. Y sobre ese servidor de preprint, también ya hay muchas iniciativas en las que los mismos investigadores y editores están cambiando las políticas editoriales para fomentar el uso de estos servidores preprint. Regresamos a la presentación. Entonces, bueno, eh, ya pudieron ver que hay es, eh, muchísimos eh, servidores de FEPRIS a los cuales nosotros podemos este, eh, hacer consulta desde el 91 a la fecha, de diferentes áreas temáticas, obviamente el área de medicina eh, y biología son las que se mueven mucho más eh, que, que algunas otras disciplinas, con ¿no? la velocidad de la investigación. ¿Pero para qué nos sirve eh, los preprints eh, si, si podemos nosotros pensar en los beneficios, eh, es acceso abierto. Obviamente hay una divulgación masiva de los trabajos mucho más recientes, más allá que del propio artículo que ya creíamos que era los. Eh, y obviamente mucho más allá de las tesis de Mongrava, este, o resúmenes que se pueden ver. Entonces, esa divulgación de los manuscritos se hace de forma masiva. El acceso a esto es realmente inmediato. O sea, ya vieron las consultas en el archivar. El, el, el, el, ¿Cuántos se están consultando por día? ¿Y cuántos tenemos? De 1991 a la fecha. Y las estadísticas indican eh, en un mes se pueden retirar al, alrededor de, de 150 trabajos. Pues así como se depositan también hay un retiro, pero no es mínimo. Eh, otro de los beneficios de, de usarlos es la que permite la conversación entre los propios colegas. Más allá de una comunidad eh, tradicional, eh, se puede tener comentarios en abierto y en tiempo real. Eh, ¿Qué pasa también con el tema de la, de la propiedad intelectual? A través de los identificadores persistentes que mencionaba, se les asigna una fecha de registro y eso permite que el tema de la propiedad intelectual quede salvaguardado. ¿no? Eh, el tema también de la amplitud en el sentido de, del desarrollo de la revisión y citación de artículos, porque además de tener métricas alternativas, o sea, al los díaz se está, está realizando eh, las estadísticas y la citación que ahora ya está mucho más sencillo con herramientas, con, con los portales revistas, con JS, de revistas o con los te de, permite de, en un instante poder hacer la citación en diferentes formatos. Y bueno, el tema de la velocidad la comunidad científica también eh, cumple un factor muy importante porque no tiene que esperar el, el autor a publicar su manuscrito sino que en tiempo real se puede divulgar en la sociedad también pensando que la investigación el principal beneficio debe de ser hacia la sociedad ¿no? entonces esta velocidad se este, ahorra muchísimo muchísimo eh, tiempo eh, cuáles son? Los, los mitos y los temores al utilizar el tema de, de, de los preprints que eh, se de dice bueno, pero si no hay calidad. Recuerdo que eh, en el 2006, cuando empezábamos a promover el uso de un para las revistas y el software libre, decían: ¿y cuál es la seguridad de utilizar software libre? Necesitamos licencia. Eh, puedo ver precisamente un paradigma de, de cómo utilizar de, de, de aplicaciones o sistemas eh, con la misma garantía de una licencia. Entonces, bueno, en el tema de la revisión sucede lo mismo, ¿no? Al ser una revisión que se transparente para toda la comunidad y que es pública, el, el, el investigador de alguna manera se obliga a trabajar con mayor... Responsabilidad en lo que va a publicar, porque va a ser visto no solamente para a sus pares, sino también por la sociedad. Entonces, este es el nervio de precisamente hacer las cosas con, con mejor calidad. ¿no? ¿Qué pasa también si se si menciona el tema de si fuera eh, público, o sea, si no lo hago dentro de una revista? ¿Voy a sufrir el plagio? Pues no, ya actualmente, eh, bueno, obviamente el tema del de plagio, bueno, descubrimos al presidente algún día, <ríe> está a la hora del día, ¿no? Pero actualmente existen muchas herramientas que utilizan los editores para revisar el tema del de, de plagio. Y algo aquí importante es que, como se desde el inicio, el preprint asigna un DOI. Eh, ya no hay forma de que se pueda eh, realizar plagio, además de que se establece un antecedente en la primicia eh, por realizar la comunicación. Entonces, realmente es algo de lo que no tenemos que preocuparnos, ¿no? El tema del reconocimiento, por supuesto, siempre es algo importante para, para nosotros como personas, ser reconocidos en, en nuestro ámbito y ser pioneros. Eh, muchos países actualmente ya están eh, introduciendo el tema de los preprint eh, como un recurso eh, conocido y válido para la para, para la investigación académica e incluso recientemente Bonasir ha cambiado ya sus políticas para evaluar a los investigadores no este para que realmente eh, el impacto que está que se medir el impacto que se está teniendo sobre la sociedad entonces eh, ya obviamente hay políticas de acceso abierto en el, en el país, en México ya tenemos varios años, eh, Perú también lo ha hecho, Argentina. Entonces los mismos eh, esta misma tendencia del acceso abierto, los mismos gobiernos cada vez están siendo más eh, sensibles en, en, en ello. Quiero mostrarles el ejemplo de, de una universidad de Brasil. Eh, en, en una diapositiva anterior les mencionaba que eh, Cielos Brasil había este, lanzado un, un servidor de perfil para depositar. Entonces, actualmente algunas revistas, eh, Brasil fue uno de los primeros en la Universidad de Sao Paulo, este, que han modificado las normas para autores. Y en el, en el segundo párrafo de los objetivos y políticas editoriales se, se menciona y se promueve a los autores que antes de postular un artículo en la revista y que está usando se invita a los investigadores a primero depositar su manuscrito en el servidor de propiedad. Entonces, la, la misma, las mismas revistas están apoyando en cambiar su política editorial. Es decir, primero deposita en el servidor de Reprint y después postula conmigo por el mismo manuscrito. Si si de pestaña, les quiero mostrar el ejemplo. Bueno, aquí son las políticas editoriales. Eh, esta es la situación este eh, eh, también cambió sus políticas y en específico eh, bueno esta es una de Perú eh, quería también mencionarlo este es de la universidad eh, nacional la universidad nacional de Perú también estaba cambiando sus políticas y realmente en la región de América Latina primero en Brasil el apoyo al cielo preprint y Perú ya es el segundo que he visto y he detectado, yo creo que de 2021 hasta 20 años, dos años, realmente son los dos países. Si nos vamos a la siguiente pestaña, eh, este es el servidor de Cielo para los preprimes. puede pasar un poquito? Si se da cuenta el esquema de cómo se muestra el, el manuscrito, es muy similar. Autores, sí, el doy un resumen eh, palabras clave, cómo citar, referencia este Craticodos. Pero algo muy importante: es que, si subes un poquito, este artículo dice que fue depositado en 2021. Y en la franja aquí dice: el preprint ha sido publicado como artículo en una revista. Entonces, desde el servidor del preprint ya ustedes pueden darse cuenta que inició como manuscrito, la fecha en la que se publicó fue el 26 de agosto del 2021 y que el mismo seguidor del proyecto indica que ya es oficialmente un artículo. ¿Dónde? Si nos cambiamos de tercer ejemplo, en la revista de, de, de educación. Ahí está el mismo artículo y fue publicado. Este, oficialmente el, el 6 de, junio, no, 6 de mayo 6 de mayo del de 2022. Entonces, eh, este es un ejemplo muy práctico de cómo nosotros, como editores de revista, el pro de la ciencia enviada a la aportar un poco haciendo nuestras políticas editoriales, comentando lo uso de primero y después pasando. Ya con toda la metodología que ustedes ya conocen, revisión por pares, publicación, publicación etc. ¿No? Entonces, esto es eh, cómo eh, desde de, de, de, de, editores podemos eh, aportar en el, el tema del preprint. ¿Cuál es el, el, el impacto que, que tiene el, el uso de estos preprint? Eh, uno de ellos es el tema de visibilidad, del que tanto queremos como autores, como institución, porque es mucho más rápido eh, publicar nuestro manuscrito. Eh, obviamente, el número de descartes que se tiene también mm -hmm. incrementa, porque realmente usuarios la... de una manera más eh, fácil y rápida. Obviamente, hay mayor consulta. Mayor Ah, en el, el, el facilitar las cosas, el tenerlo en abierto, este, permite que se el, pueda el, citar el manuscrito porque se le asigna ya un doy. También se tiene una el, independencia, eh, porque no solamente en el sentido de tener velocidad, sino también se la propiedad intelectual, que sabemos que es un aspecto mucho, muy importante, sobre todo en ámbitos. Este, como, como física, química, ingeniería, ¿no? Entonces, bueno, eh, este es uno de, de, de los factores de, eh, importantes. El tema del financiamiento puede ampliar, que se pueda financiar proyectos a través del uso de los preprint que además esté vinculado a un set de datos o incluso software abierto. Entonces ya toda la tendencia es también el eh, decir, bueno, eh, ¿dónde están mis datos de mi investigación? Yo como autor debería de poder depositar en algún lugar eh, todo lo que yo eh, recopilé durante mi investigación y esto información o datos debería servir también para la sociedad, para estudios de nivel de grado, maestría. O sea, también es tener que aportar. Y bueno, obviamente el tema de, de la democratización, pues porque es una alternativa para cambiar de un esquema de tradicional de publicación que de por sí ya traemos muchos vicios de, de la revista impresa, este, pero ahora ya se procesos más bien, no eh, En esta parte del impacto, si me dejo, por favor, al navegador, se preguntarán, bueno, esto es lo que puede. Que podemos hacer eh, o lo que impacta a nivel académico. Pero yo quiero, el eh, siguiente, quiero mostrarles todo. Eh, ¿no? ¿no ¿no ¿no ¿no? ¿no ¿no? ¿no? Cuando estuvimos en medio de la pandemia, eh, obviamente eh, una, una enfermedad nueva, no se había se abre mucho de por qué ha las personas, el sistema inmunológico, etcétera. Y en algún momento, de, de todo este eh, estudio que estuvieron los investigadores, que que las mismas editoriales abrieron su contenido para realizar la investigación, en algún momento un, un investigador médico mencionó en un servidor de perfil que se llama med que la desaprechazón era un tratamiento que iba a ayudar a mejorar la, la enfermedad de tuberculosis. Esto, que lo haya hecho un servidor de Fremfrí, es un ejemplo claro de lo que ayudó a partir de ahí. A partir de esa publicación, que la pueden ver ahí en abierto, que uh -huh. se mencionan eh, todos los investigadores que estuvieron involucrados del profesor SID, que se menciona el DOI, que se menciona que se puede compartir en las redes sociales, este, eh, y fue publicado en, en junio del 2020, ¿verdad? Sí. Perdón, mi diferencia. <risa> 2020. Entonces, a partir de ahí, esa publicación ayudó al mundo a cambiar el tratamiento para el tema de COVID. Y ahorita... Este, que también gracias a eso estamos ahora eh, tratando de, allá, todos, de dejar de usar el reboca. ¿no? Y que, si vas a ver la siguiente pestaña, después de esta, esta publicación, la O oficialmente ya publicó que el uso de la dexametazona iba a ayudar de forma eficiente al tratamiento de COVID. ¿no? Entonces, eh, eh, quería mostrarles un ejemplo real de algo que vivimos todos, como el uso de propiedad favoreció al mundo, al mundo entero. regresamos a la eh, ¿Cuáles serían eh, las rutas a, a, a seguir, no?, eh, ¿Cómo puedo yo publicar un servidor de perfil, de perfil? Si yo, eh, como estudiante, eh, como profesor, este, quiero empezar a utilizarlo, aquí les quiero mostrar algunas buenas prácticas para, para ello. Se puede, obviamente, acercar al servidor eh, de la institución a través de un servidor temático, tomando en cuenta principalmente la visibilidad que usen identificadores persistentes, que tengan el uso de las licencias credit, credit card, y que utilicen métricas. Entonces, serían las principales características a tomar en cuenta para seleccionar la plataforma donde yo quiera publicar mi manuscrito. Eh, va a ser, obviamente, evaluado este manuscrito en abierto. Entonces, por lo mismo, hay que cuidar la estructura del trabajo, que sea original, que tenga una monta y obviamente siguiendo todas las recomendaciones internacionales eh, de buenas prácticas para que la comunidad nos evalúe positivamente. Además de eso, pues es necesario eh, revisar las políticas que los servidores de Preprint están haciendo, o sea, al igual que una revista tiene sus políticas para, para subir un, un manuscrito y ser evaluado. Los servidores de Preprint también tienen ciertas características para que puedan ustedes este, eh, eh, subir el manuscrito y algo muy muy importante es que revisen que no existan restricciones para ustedes que no aborden la libertad de autor. El manuscrito, la investigación siempre va a ser del autor de ustedes, entonces ahí hay que revisar este, eh, sus políticas de restricción la parte de la claridad de los autores y es importante que todos los involucrados en la investigación estén eh, eh, y estén de acuerdo en qué función van a cumplir una vez que se suelan los artículos de preprint eh, ya sea que estén como autores como, como financiadores no este, para que haya una claridad una vez que se publica y bueno el tema de, de la difusión y la vinculación ya que una vez que se publique el manuscrito, tiene que seguir las buenas prácticas para que se sea de forma correcta a través de la identidad digital, tanto del autor como del artículo. Eh, y también, lo que les mencionaba hace un momento, el set de datos, tenemos que empezar una práctica para que los autores de los manuscritos o de los artículos empiecen a entregarnos cómo llegaron las investigación los datos, los datos duros para que también sirvan como investigación y aporten a la ciencia abierta. Bueno, ¿cuáles son las, las tendencias de las cuales estamos, eh, estamos contemplando? Sí. Eh, ¿Cuáles son los, los modelos de, de evaluación y publicación? Ya vimos que el tema de los preprint cada vez... Va teniendo mayor conciencia en, en, en nuestro ámbito eh, para que nosotros poder, podamos hacer el, el autodepósito. Les mostré este, dos servidores de, de preprint, eh, pero hay muchos más de los cuales ustedes pueden investigar. Este, incluso ahí en, en, les voy a compartir la, la presentación. alguna URL, plurales, temáticas para seleccionarlos. Es importante también que se transparente. Los, los tiempos y las revisiones. Actualmente se ha modificado mucho, incluso en las políticas editoriales de las revistas, las, las normas eh, y la transparencia de lo que hacen las revistas. Mismos sistemas como DOA, Cielo, el propio Pedalic, eh, ya piden transparentar los tiempos en los que se revisan los artículos. entonces eh, Incluso se publica el formulario de revisión en, en abierto, entonces ya, ahora ya no hay secreto, no sé, no, todo, todo que debe de quedar transparentado y aquí algo que también se tiene que pensar que es en el tema de la adopción de la, de la comunicación contigua, o sea, recuerden, las revistas están eh, pensadas... Y que deben de cumplir una periodicidad y que para llegar a una periodicidad debo de recabar ciertos números de artículos. No, ahora ya no, la publicación continua es lo de tendencia La publicación continua significa que una vez que yo tengo ya encaminado mi artículo, puedo publicar de inmediato mi portal. Tener que hacer ni esperar a los lectores dos cuatro semanas, sino que a través de esta publicación continua, aceleramos también la velocidad de acercar nuestros conocimientos a la ciencia abierta. Entonces, quiero mostrarles el ejemplo de... de, de, ¿sí? a, de no? El tema de los, de los eh, formatos abiertos también ya está... En, en siguiente De los formatos abiertos está tomando una hoja un, un, un importante... Eh, hay muchas revistas que también, además de ya ser una publicación continua, este, esto es el ejemplo de las revistas del Colegio de México, que sabemos que tienen años eh, ya editando eh, este, eh, muchos números, y hay una revista en especial en la siguiente pestaña de navegador, eh, que es la de estudios de género. Esta revista nació electrónica, y eh, si vamos un poquito más abajo de, de la pantalla, eh, pueden ver cómo tiene un solo volumen de, de este año y los artículos los publica de forma continua y en diferentes formatos o sea eh, la forma tradicional del PDF que ya conocemos todo el HTML el ePub uh, si queremos eh, leerlos en formato ya eh, como dispositivo Kindle y MP3 entonces el el, el autor puede ya escuchar mediante audios, ¿no? Obviamente implica una inversión que se este debe de ver este, impactada o reducida por el tema del impreso que ya existe extensivado es un poco más en el navegador, más, más, casi todos los artículos tienen los cinco formatos, pero algunos punto que se dan cuenta que es la reseña que solo tiene el PDF. Esto es, porque es publicación continua, publicó inmediato de inmediato el artículo, si podemos saber un de él. Y otra cosa importante que también ya están modificando los autores es el tema de, de, de cómo se marquen los artículos. Actualmente ya se puede generar mucho más sencillas en de Word, que puede quedar a una o dos columnas y esto también facilita la labor de ustedes para publicar de inmediato esta revista de género publica directo de nuevo obviamente hay que revisar la temática de la revista que hacer. y hay algunas otras revistas este, que obviamente publican fórmulas tablas donde la manipulación de la información es un poco más complicada pero es posible y una muy buena práctica para todo lo que ya se, se tiene actualmente con la consulta de los artículos, que ahora la, la consulta de la revista o la lectura es por artículo, no por número. Es importante siempre colocar el nombre completo de la revista, el volumen, el ISSN la licencia Creative Commons, si un poquito más, ya está utilizando sí, para los autores, la URL tiene ahí como citar la página, este, eh, ya, ya la generación de, lo, de las páginas también es continua. Entonces, es una forma nueva de publicar, mucho más sencillo, este, y eh, obviamente eficiente, costos, tiempos, todo. ¿no? Entonces, eh, quería mostrarles la presentación, por favor. Bueno, entonces ya vimos el tema de los la importancia que, que, que estos tienen, eh, cómo eh, cambiar el tema de transparencia de todo nuestro quehacer eh, como revistas, parte de de, adopción de publicación continua. Ya vimos el tema de los, de los formatos abiertos, que también obviamente es eh, y el, la diversidad de formatos que ya se están manejando y que además se ayudarán al tema de la presentación conforme el tiempo y con tanto cambio de tecnología eh, es importante también pensar en la evaluación abierta, o sea eh, a, actualmente la evaluación es por pares, sí, pero eh, pares así ¿no? Eh, en, en, en una ciencia abierta aunque ahí no cuadra entonces ¿por qué no pensar en abrir también los resultados de, de, de, la, de la ciencia abierta respecto la conversación. Eh, aquí hay un ejemplo claro ¿no? eh, de, de Pre-Review, que es una iniciativa eh, que se está en Me que la izquierda. ¿Esa? No, Perdón, ahí, sí, gracias. Este, Pre-Review es un, un sistema también de servidor de FEPRI. Y ellos, eh, además de ejemplo, los, los manuscritos, permiten la evaluación en la ambiente. Entonces, en, el, en tiempo real, si ustedes suben su investigación en el pre-review, para poder revisar cómo eh, investigadores, pares de ustedes del mundo, hacen, hacen comentarios acerca de lo que ustedes investigaron. Entonces, el eh, en pre-review está esta parte de, de, de, la, de la revisión en abierto. Entonces, en, en el sistema de OJS también eh, recientemente se, se lanzó el tooling el para que se pueda con una evaluación abierta. Entonces, también, ¿por qué no explorar por ahí qué podemos hacer lo que yo creo que, que, que con todos estos cambios que hemos tenido sé que todo el tema de, de, de los manuscritos y los reprints tienen que pasar por la autorización de un comité editorial pero la misma universidad puede instalar su propio servidor de preprint y empezar a comentar que nuestros alumnos de, de licenciatura, de posgrado, de maestría, empiezan a publicar en estos de, de, de, de, y se empieza a hacer una comunidad este, para evaluación en abierto. ¿no? En lo que también podemos seguir cambiando lo que tenemos ya actualmente, el movimiento a través de nuestro repositorio o de nuestras revistas. ¿Regresa? Eh, bueno, el tema de, de, de las licencias abiertas han conocimiento. Yo, yo preguntaba al inicio eh, qué, quiénes son los que quería identificar quiénes eran editores, quiénes eran investigadores, eh, bibliotecarios, hay muchos alumnos. Yo les pregunto a los alumnos si conocen las licencias de ¿Quiénes sí? Uno, uno, dos. Tres, tres. Este, eh, realmente este, eh, en, en el ámbito en el que nosotros nos manejamos, sí las conocemos, ya sabemos las la, la, que van desde lo más receptivo a lo más abierto, pero necesitamos concientizar también a nuestros alumnos, ¿no? Es de, de, de, de que ya empiecen a publicar y a utilizar el preprint, los manuscritos, licencias abiertas, el tema de URSI. O sea, hay mucho trabajo que debemos de compartir a ellos y abrir hacia ellos para que realmente también esto de la ciencia abierta siga avanzando y no se quede solamente en los que ya conocemos y dominamos el tema, ¿no? que también este, ha sido bastante difícil. Eh, pero, pero usar las licencia de Pitcox totalmente abierto, es un poco que existe. ¿Sí? O sea, las licencias totalmente abiertas son importantes para que se siga es, trabajando sobre la misma línea. Entonces, eh, yo eh, investigaba también eh, en, en este, de, de lo de la semana de, de, la, de la ciencia abierta, que son 15 años, eh, que ya, ya estamos promoviendo toda una semana completa, este año que tocaba el abierto para climática, y en 2014 existían solamente tres que había en, el, en este ámbito. ¿Qué tanto ha cambiado ahora? Este, el, el, y el cambio climático realmente es algo que, que no, nos, no nos deja todavía, ¿no? ¿Qué podemos también hacer nosotros este, actualmente para aportar un poco, ¿no? Este, obviamente que pudiésemos utilizar la bicicleta sería uno de ellos. ¿no? Estaría fenomenal este, que, que las vías de, de, de, de, de cada ciudad fueran seguras, ¿no? que pudiésemos con tranquilidad. Muchos este, trabajamos y vivimos cerca, pero por seguridad no podemos agarrar ni siquiera una bicicleta porque es peligroso para, para el peatón ¿no? El tema del agua también es algo muy importante, es que no, no, no, no gastar la de, de más no dejar conectados este, los, los aparatos eh, eléctricos que no estamos utilizando, que, que muchos dejamos ese pues, conector del celular, el diario, ahí conectado, ¿no? Por la facilidad de llegar y tratar eso también se es que afecta en el tema del cambio eh, climático. Entonces, eh, no quería dejar de, de, de mencionar cuál es el, el, la temática mundial. Tema climático y qué podemos nosotros, este, también desde nosotros, aportar, no solamente en, en, en ciencia abierta, sino desde nuestro quehacer, para el tema de eh, lo que nos va a tocar, ¿no? Ya lo vimos con el tema de COVID, fue realmente parte del cambio climático que nos, que nos afectó, ¿no? Entonces, este, bueno, pues eh, les agradezco muchísimo. Eh, hasta aquí, bienvenido. Eh, Muchas gracias por su asistencia eh, Bueno, buenos días Yo soy el que de la contar Y bueno Muchas gracias Y bueno Si alguien tiene alguna pregunta O alguna duda, Para poder Gracias, hermano. Es una, una reunión muy, muy muy ambiciosa, difícil para los, para los jóvenes. ¿Por qué hablamos de un ejemplo? Puedo pensar que este antecedente eh, hay un mínimo muy grande, que ustedes lo saben como lo vimos, entre eh, la experiencia de la escritura de los chicos en el bachillerato y ¿no? licenciatura. En carreras como las que en la facultad la exigencia es muy alta porque el chico pasa de manual, libros de texto, a una lectura profesional, a otra para incentivar eh, el acceso a la lectura y enfrenta cotidianamente, este rechazo a la lectura por la, ¿no? la inmediatez, yo creo que estamos en medio de un cambio de, de la manera de interpretar, de la de... Eh, el chico que tiene la idea de las redes sociales y aquello que no dice que son de 20 segundos los pierdo. Nosotros leemos, tenemos que hacer lecturas de largo la incluida el cervegador toda la, los eh, la literatura científica. Este brinco es difícil para ellos. Son dos lenguajes, hay que tener prácticas, experiencias. Y un conjunto de algo. Yo quiero preguntarle, o a dos preguntas. ¿Cómo es que no a en ellos? Y cómo ayudarles a que descubran la posibilidad de usar el príncipe para que los mejores trabajos que vayan haciendo en el pues que ellos a subirlos y a entrar en esa discusión de las. Habida cuenta de el reto muy muy interesante de que ellos se alfabeticen de que primero se conviertan en lectores y lectoras y dos que en ese lectoras hay unos académicos suficiente ¿sí? nos debería mucho eso que contiera además de acá en el algún otro eh, pero la verdad que la presentación de la doctora Luján, yo que con los que de la el le agradeceríamos sus respuestas y le agradezco Sí, muchas gracias. Eh, realmente yo pensaría, hay una iniciativa de la UAP, de la Universidad de Benemérita de Puebla, sobre recursos educativos. Eh, ellos están ya teniendo esa visión de, de cambiar desde de, de, de los alumnos cómo se les presenta todo esto de ciencia abierta. que Realmente todo está. está, bien, está bien. Entonces, eh, la parte de docencia y de educación existe un poco de lo que, sea, de lo, de lo que se realiza. Entonces, si nosotros les empezamos a hablar a que ellos mismos, mismos empiecen a crear recursos educativos en abierto, se les enseña como en un ciclo completo toda la parte de investigación. O sea, de cómo crear eh, información y, y documentos, obviamente en pequeño, pero que les va a ayudar para formar, para formar que si van a ser investigadores, ¿no? Entonces, eh, yo los invitaría a buscar el proyecto de recursos educativos abiertos del lugar y cómo ellos están llevando la metodología donde eh, entraron profesores, este, docentes y alumnos a empezar a crear estos recursos educativos y que incluso ellos mismos, como proyecto, están invitando a las universidades a la unirse. O sea, es realmente abierto en todos los sentidos. Abierto para la docentes, abierto para la universidad y abierto para la relación entre universidades de México y de, de América Latina. O sea, la, la, la, ellos ya han hecho acuerdos con, con universidades en México y en Colombia. Entonces, este, esta metodología que ellos están utilizando les permite a ustedes, como docentes, acercar a los alumnos en el ámbito de ciencia abierta y, y permitiendo que ellos mismos hagan ejercicios prácticos. ¿Sí? A través también de herramientas abiertas y de que ellos puedan este, también comentar. ¿No? Realmente, esa es respecto a la primera pregunta. La segunda, eh, la verdad, yo recomendaría que se hiciera realmente un proyecto de instalar un servidor para la universidad, que se, que, que se realicen las normas de publicación y que desde, desde los alumnos ya, ya, ya también se deposite. Sí. Sé que es una institución a la cual hay es que mover muchas áreas. Es mi, mi recomendación inicial, que eh, siento obviamente, que seguramente va a tardar con todos los procedimientos, yo sí los invito a utilizar el perfil del cielo. Eh, de cielo. Este, eh, está en la región de, de, de América Latina, es de, de multidisciplinar, entonces creo yo que se pueden bien este, acertar este, haciendo ejercicios prácticos eh, y de todos modos hay que cumplir con cierta calidad y ciertos requisitos para publicar. ¿no? Entonces este, creo yo que el más cercano. Este, que, que realmente podemos utilizar, que nos puede ayudar más a tener cielo si que pienso. Debe de encontrar. Acá. ¿Sí? Muchísimas gracias por la presentación, la verdad, bastante ilustrativa y también por la organización de este tipo de eventos. Qué? En eh, los aventajes. Más que una pregunta quisiera ver si entendí el rol que se, que, que se tiene ante el investigador. Primero, como investigador, yo puedo subir mi, mi artículo y me voy a someter a una pregunta. Supongo yo que aquí debería dejar un tiempo en el cual. De la administración del público antes de postular a una revista. Supongo que cuando ya el trabajo haya tenido cierta revalorización, un pues mensaje de la ya será un documento más, más refinado que puedo postular a una revista. Eh, como investigador, tengo la obligación de estar revisando todos los comentarios que se hacen y en haciendo caso, cada vez que el cambio de la reacción Ahora, cuando supongo que ya sé consideran los fundamentales y ya abrió alguna revista, viene el rol del editor. El editor, editor se si impone la condición de que primero el documento sea el escrito. Supongo que tendrá que tener que están vigilando que eh, se esté y por el otro lado los también ellos van a hacer una evaluación sobre una versión eh, que el investigador considera que es la final sin embargo puede aprender más cambios qué sucede con el trabajo del director eh, finalmente va a estar solamente los de reputar el si ciego o también va a tener que estar los cambios que se están haciendo eh, en el perfil. Eh, esto es la duda que me eh, Yo como editor que voy a mandar que eh, los comentarios que me están haciendo, pero que seguramente son de una versión a lo mejor la primera. O, por el otro lado está revisando que pues haya cumplido, con porque no porque porqueitoria tener es, ¿Es cierto. Yo creo que más que tener doble trabajo, eh, yo le invitaría a pensarlo diferente, o sea, decir, yo como investigador vi mi manuscrito y voy a recibir la orientación de mis pares de abierto pero además de que lo van a realizar mis pares, mi manuscrito ya lo tiene en la sociedad. Yo ya contribuí para que la sociedad de alguna manera directo, se le dé directamente a Ese debería de ser el objetivo principal del de, de, de, de investigador. Entonces, eh, ¿por qué no eh, decir, bueno, ya lo revisó, ya lo hace? que la sociedad me beneficio de, de, lo, de, de mi aprendizaje, de lo que yo sé. Ahora, si yo quiero, ya como investigador, yo puedo decidir si se queda en el con eso ya es suficiente, o si además necesito o requiero que sea publicado en el revista. puedo dejar ya mi inversión de manuscrito en preprint sin modificación, hago los cambios, que deben de ser mínimos, ya son, no, no, como cuando la revisión o sea, son mínimos los, que, los cambios que pueden solicitar y entonces sí la postulo para la revista y ahí se genera el proceso. Pero como editor no es donde trabajo, es, es más bien el cambio de paradigma. Entonces, es decir, ya estamos beneficiando a sociedad, que ya se publicó en abierto. Ahora ya me llegó a mí el manuscrito como revista. Voy a revisar esta Voy a hacer mi trabajo como siempre lo, lo he hecho. Y en miras de saber que todo está en abierto. Y que no dejemos de, de, de pensar: este, seguramente en algún tiempo vamos a estar ya hablando de que la revisión es abierta. Las revistas que actualmente estamos con una, una revisión tradicional. Entonces, esto va mucho más rápido de lo que uno, uno, uno piensa, ¿no? Y recordemos el ejemplo de lo que les decía: el tema de, de COVID y la publicación la del examen. ¿no? Publicaron en abierto. En el momento en el que decidieron hacer, hacer eso, beneficiaron a un mundo ¿no? Entonces, más que pensar que vamos a tener dónde trabajar, pensemos en el beneficio que todos estamos recibiendo por ello. Y que no se debe de hacer de No es lo que trabajo, es, es un cambio de paradigma, y creo que ahí es donde tenemos un choque de profundidad, o no, si es lo que pero también es el, el, el esfuerzo mental que tenemos que hacer por nosotros cambiar. Gracias. Buenos días, sí. muchas gracias por su presentación. Yo tengo una duda, pero en relación a los print, ¿es válido para alguna revista eh, publicar en avanzado que se le viene los Es decir, eh, yo he visto revistas que ya tienen concretos números de 2023 o incluso de 2024, ¿Ya está publicado? Sí, sí es válido y en, en revistas donde realmente es difícil adoptar la recomendación continua, el cambio de periodicidad o donde realmente la demanda de artículos es extremada, este, sí es válido ponerlo y es una buena práctica. ¿no? Es este, una muy buena práctica realizarlo eh, eh, porque ustedes están, aún cuando se están lo están comiendo ya en, en, en consulta a los lectores finales y volvemos al, al mismo tema, ¿no? de acercar rápido la investigación a los lectores de nuestra sociedad. Entonces, sí, sí es válido. Yo ahí lo, lo que considero oportuno, están teniendo tanta demanda de artículos, este, son revistas para que se publicación continua sin, sin ningún problema. Este, de esa manera, si, si actualmente están publicando 50 artículos y si les llegan 60, los mismos 60 los publican con disimilación. Entonces yo creo que, que deberían de pensar en cambiar esta publicación continua Y además de esto, comentar que nuestros autores publiquen el, en la versión post-print en sus páginas personales o en sus servidores institucionales porque esto también este, incrementa la visibilidad del autor y de la revista, siempre y cuando haga referencia al DOI y que la consulta final se haga en la revista. Pero sí, sí es correcto y más bien ahí yo los invito a que se cambie la publicación continua, realmente los cambios a regresar en tema de la práctica. Sí, de la... Sí, Muchas gracias. Gracias por el, por el tiempo. Sí. Muchas gracias, maestra un gusto haber contado con la profesión. Ella bien comenta la maestra Araceli, estas tendencias que nos comparte, ellos las viven. SIDE es una empresa que a nivel latinoamérica ha tomado mucha presencia, tienen ya mucha experiencia, y ya lo comentaba ella, no solamente en el OJS, en el tema de repositorios, y hoy nos invitan como universidad a ir eh, conceptualizando un nuevo proyecto justamente hablar de los preprints. Y aquí es hablar justamente en este proyecto de preprints, hacer visible y seguir con este modelo de visibilizar el conocimiento universitario, no en este, pro del acceso abierto, en un beneficio y en una contribución social, social como universidades que tenemos. Entonces, ahora hablamos de un nuevo proyecto, de una nueva base de datos. Que también eh, muchos alumnos y que justamente el beneficio más grande es para ustedes en su formación académica hace muchos años muchos de los que estudiamos el acceso al conocimiento era solo comprar un libro porque había un libro no había dos libros y teníamos que estar prestando sacando la las libretas para poder tener el este conocimiento no hoy Ustedes pueden acceder a estas bases de datos, descargar el, el artículo, y ahora ¿sí? y nutrirse de un conocimiento eh, con fundamento científico, con una base. No es el redondo del bar, no es Wikipedia, no es... No, o sea, estamos teniendo un producto académico, científico, con total aportación. Entonces, bueno, es un beneficio donde son muchos los que participan, pero también son muchos los que se benefician. Y bueno, colocar las plataformas ahora digitales es, es trascender fronteras. Lo que podamos leer en este momento en Brasil, sí. no tengo ese retraso en el tiempo. Entonces, bueno, muchas gracias por haber agradecido un nuevo proyecto que no es nuevo, sino que se está ya se madurado y que está llamando una forma. Muchas gracias, María Ratelli. Y bueno, pues no me resta más que igual hacer entrega de un reconocimiento a la letra DICEI, Universidad Autónoma del Estado de México, la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, a través de la Oficina de Conocimiento Abierto, otorga el presente reconocimiento a la maestra Rafael Hernández Morales por su destacada participación en de la ponencia, tendencias de edición y nuevos modelos de los en el marco de la Semana Internacional del Acceso Abierto, titulada Abierto para la Justicia Climática. Octubre de 2022, Patria Ciencia y Trabajo. A la firma de la doctora en Ciencias Sociales, Marta Patricia Salsa de Grado, Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados. Gracias, presentar en el proyecto institucional algunos libros que justamente han sido editados en la secretaría de investigación resultado de trabajo de investigadores de nuestra universidad este igual con mucho aprecio con mucho cariño y con mucho agradecimiento Entonces, todo el muchas gracias eh, los invitamos a seguir en estas actividades aún tendremos el día de hoy una actividad más enfocada justamente a la revista a estas eh, buenas prácticas, a la eh, identificación de estos mecanismos que nos saben el conocimiento, que ponen disponible a todos. ¿no? Eh, los esperamos un ratito más a través de la y todavía tenemos el día miércoles y jueves algunas actividades. Muchas gracias por su asistencia, por su participación, y buenos días para